Bienvenidos al módulo de puesta a tierra. En este módulo estudiaremos los conceptos básicos de los sistemas de puesta a tierra. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor de la Universidad Simón Bolívar. Aspectos generales de una puesta a tierra. Un buen sistema de puesta a tierra es necesario para mantener buenos niveles de seguridad de las personas, la operación de los equipos y el desempeño de los mismos. En, una, en un sistema de potencia, la puesta a tierra mantiene la referencia necesaria del potencial a cero. La finalidad de un sistema puesta a tierra es mantener una diferencia de tensión baja entre las diferentes estructuras metálicas, con lo que se busca asegurar las personas de cualquier choque eléctrico, contribuir a un mejor desempeño en los sistemas de protección, evitar incendios provocados al, al proveer un camino efectivo y Seguro de circulación de corrientes de falla o de descargas atmosféricas, es decir, eliminar los arcos eléctricos y las temperaturas elevadas sobre los equipos debido a una descarga eléctrica. Y básicamente el sistema de puesta a tierra busca asegurar la protección de las personas al tocar los carcasas o al caminar cerca de equipos de sistemas de potencia, transformadores, generadores y otros equipos de generación y transmisión de energía eléctrica. Antes de definir un sistema de puesta a tierra tenemos que hablar de lo que es la resistividad del terreno. La resistividad o la medición de resistividad es útil para saber y poder estimar cuánto es la resistencia de puesta a tierra de una estructura o de un sistema, la estimación de los gradientes de potencial incluyendo las tensiones de toque y de paso que son reguladas por las normas para la seguridad de las personas, el cálculo de acoplamiento inductivo entre circuitos de potencia y circuitos de comunicación cercanos y el diseño de, del sistema de protección catódica que busca más que dar un camino de circulación a las descargas atmosféricas que pueden caer en las estructuras las cuales estamos trabajando La resistencia de puesta a tierra parte de la medición de esa resistividad, la medición de resistencia o impedancia de puesta a tierra así como de los gradientes de potencial en la superficie de la tierra debido a corrientes a tierra necesar, es necesario tener presente los siguientes factores determinar la resistencia actual de las conexiones a tierra, verificar la necesidad de un nuevo sistema de puesta a tierra, determinar los cambios de, de, en el sistema de puesta a tierra actual si se verifica si es posible o no incorporar nuevos equipos y utilizar los mismos sistemas existentes para la protección contra descargas atmosféricas y descargas de maniobra. Determinar los valores de tensión de toque de paso y su posible aumento debido al resultado de las corrientes de falla en el sistema y diseñar los sistemas de protección para las personas y de los circuitos de potencia y comunicaciones. Recordemos que hoy en día las protecciones dependen de los sistemas de comunicaciones. Por eso un buen sistema de tierra garantiza el buen funcionamiento de los esquemas de protecciones, así como de los sistemas de comunicación. Resistividad y resistencia de puesta a tierra. La eficiencia de un sistema de un electrodo enterrado, que puede ser una barra, jabalina, malla o plato, se realiza midiendo la resistencia que éste produce al ser enterrado, es decir, la resistencia a, pues, de puesta a tierra. Es una medida del de el comportamiento del electrodo ante la corriente que puede circular en él y cómo éste disipa esa corriente a, en los distintos planos de el terreno. Las propiedades eléctricas del suelo son descritas en términos de su resistividad y la efectividad de una puesta a tierra va a depender en gran medida de la resistividad del terreno. La resistencia de puesta a tierra se mide en ohmios, mientras que la resistividad del terreno se mide en ohmios por centímetro o en ohmios por metro. La resistencia de tierra de un electrodo se ve afectada por diferentes factores. Entre esos factores tenemos la resistencia propia del material con que está construido el electrodo, la resistencia de contacto que existe entre este material y la tierra y propiamente la resistividad del terreno. Estos tres factores contribuyen a definir la resistencia de puesta a tierra de un electrodo o de un conjunto de electrodos. En esta lámina vemos cómo el electrodo disipa la corriente y establece esferas circundantes de potencial de campo eléctrico. Estas esferas son las que definen las tensiones de toque y de paso sobre la superficie. La resistencia del electrodo y su conexión es muy baja debido a, que, a la construcción del material con que se construyen los electrodos. Generalmente los electrodos se construyen de cobre. Esto, si bien Proporciona bajos niveles de resistencia al momento de realizar la malla. Tiene el problema de que factores como la humedad y la del propio terreno tienden a desgastar el material. Es decir, la el electrodo se va consumiendo con el tiempo al estar enterrado. Por esto es necesario dejar bocas de visita o tapas de visita en las diferentes conexiones de la puesta a tierra para verificar la integridad del conductor a lo largo del tiempo. Hay diferentes maneras de hacer arreglos para bajar la resistencia de puesta a tierra. Generalmente estos arreglos pueden ser con jabalinas, electrodos equiláteros, mallas e inclusive planos completos como vemos en la, la lámina. Cada uno de estos permite contribuir a disminuir los potenciales de toque y de paso. Cada vez que enterramos más conductores la resistencia va bajando pero el consumo o el gasto de cobre puede incrementar notoriamente los valores de fabricación de la malla. Por esto, sus diseños es un compromiso entre el valor de resistencia que deseo y el nivel de cobre enterrado para poder realizar las diferentes configuraciones. La configuración más típica son tres jabalinas en posición equilátera, es decir, equidistantes entre ellas conectadas entre sí a través de un conductor desnudo. Generalmente para la construcción de puesta a tierra se utiliza conductor de cobre desnudo y las soldaduras pueden ser exotérmicas o por pólvora. Los valores recomendados por el estándar IEEE 142 de 1901 con respecto a los valores de, de puesta a tierra que en Venezuela también son regidos por el Código Eléctrico Nacional para garantizar la, o salvaguardar la integridad de las personas, son los siguientes. Para sus estaciones, líneas de transmisión y estaciones de generación, se recomienda un ómnio de puesta a tierra. Para sus estaciones de plantas industriales, edificios y grandes instalaciones comerciales, de 1 a 5 ómnios para un electrodo simple estamos hablando de 25 ohmios. En el caso del Código Eléctrico Nacional se establece que la resistencia de puesta a tierra de cualquier instalación no debe superar los 5 ohmios, siendo la IEEE la más estricta en estos niveles donde para niveles de generación, transmisión, básicamente se utiliza un ohmio. Ambas regulaciones pueden coexistir. Si utilizamos el Código Eléctrico Nacional, la resistencia de puesta a tierra debe ser de 5 ohmios. Con esto terminamos los conceptos básicos de puesta a tierra.